...la necesidad del acceso al internet fue previa a la pandemia... ...y si bien nosotros olfateábamos, o sea, sentíamos... ...que había ahí algo para trabajar... ...nunca habíamos podido abordarlo. Fue en, en esa situación que nos encontramos con Altermundi... Eh, ...con las compañeras y compañeros de Altermundi... ...que se acercaron a nosotros... ...para proponernos el despliegue de una red comunitaria. Encaja exactamente con lo que nosotros hacemos... ...nosotros construimos soberanía alimentaria... Y ellos construyen soberanía tecnológica, entonces la lógica del software libre es muy parecida a la lógica que nosotros usamos para la organización comunitaria de otros productivos. Una vez que logramos consolidar nuestra red comunitaria nos empezamos a, a reencontrar con las otras redes, ya de igual igual porque había redes que nos habían acompañado mucho en el desarrollo de nuestra red, La red de Nono, la red de Parabachasta, las redes de Parabachasta y otras redes comunitarias de Argentina que nos acompañaron en el crecimiento y ahí aparece... Eh, la CARC como el espacio donde nos encontramos todas las redes comunitarias del país a intercambiar saberes, a intercambiar problemáticas y nos dimos cuenta que era algo que estaba sucediendo en todo el país y que las redes comunitarias no estaban siendo reconocidas como, como un actor de la importancia que estaba teniendo en ese momento frente a la ENACOM y otras instituciones estatales. Entonces ahí surgió la idea desde varias redes comunitarias del país de generar espacios de discusión política con diputados, con, con el directorio del ENACOM, con compañeras, para poder plantearles la necesidad que nosotros teníamos. En esas charlas, en esos diálogos, fu fuimos logrando que el ENACOM entendiera eh, la importancia que tenían las redes comunitarias, específicamente en lo que eran las zonas rurales y en los barrios populares se habilitaron dos cosas fundamentales. Por un lado, que nos reconoció el ENACOM, que si bien ya venía reconociendo, terminó de reconocer a las redes comunitarias con una licencia propia de redes comunitarias, con un trámite que es accesible y es real para las redes comunitarias, que podemos tramitar nuestra licencia. Por ejemplo, Nono Libre ya tiene su licencia BARC. Y, por otro lado, nace este proyecto Roberto Arias, este programa Roberto Arias, que lo que hace es recuperar un poco esta, estas luchas, estos reclamos que venían llevando al, adelante las redes comunitarias y al termón. La ayuda del Roberto Arias en lo que hace al financiamiento específico porque es plata que está dirigida solamente a las redes comunitarias puede ser un gran impulso para que las redes comunitarias que ya existimos podamos acceder al ancho de banda, podamos escalar en nuestra, en, en nuestra zona de influencia y también puede ser la oportunidad para que surjan nuevas redes comunitarias.